...mi tía, que es con quien yo trabajo... es ...una mujer de 91 años... que ...ayer casi se nos muere... De la, ...de la impresión... ...por ver cómo... ...dejaron nuestra farmacia... ...que aquí no hay ley, estamos en un lugar sin ley... ...no sabemos... Eh, ...nos levantamos en la mañana y todos sabemos... ...todo lo que nos está pasando ah, en este oye, país... Es? ...no, es que lo que pasa es que uno... Dime. ...aquí empatiza con la gente de Puente Alto... ...por qué la gente de Puente Alto... ...tiene que pagar estas pataletas delictuales... ...o sea... De verdad, no lo hacen en otro lugar de Santiago, no deberían hacerlo en ningún lugar, partiendo por ahí, pero no lo hacen porque saben que hay algunas zonas de Santiago que están abandonadas desde el punto de vista de la ley y son las zonas donde viven las personas más trabajadoras, Bien. zonas populares, zonas donde se gana sí. el mínimo Así y se es. trata con el mínimo de llegar a fin de mes, entonces de es aprovecharse de lo débil. Pero mira, yo yo, yo entiendo que, que, el, que el gobierno, que, que iban, a, iban a poner un refuerzo ayer, acá a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche y no había nadie. Daniela, ¿por qué uno se pregunta que es lógica, Mira, si todo lo que estamos conversando acá es lógica pura y madura? Sentido común. Sentido común. Si hay llamados a movilizaciones, si sabemos que esas movilizaciones muchas veces terminan en actos de delincuencia... Si había planificación, ¿cómo no se hace un copamiento de los lugares más sensibles de la comuna? Y qué más sensible que las cuadras que están en torno a la plaza y a la estación de metro, pues. Hay una torpeza intelectual ahí, hay una estupidez. Perdón que lo diga, estupidez. Entonces las sensación. sí, te escucho Paulina. Es que es, que me impresiona es que llegaron directo a la farmacia Estrella. ¿Por qué? Yo lo único que quiero entender es quién responde? Por favor, ¿quién responde? ¿Quién para esta violencia? Este país está... Yo viajo de Santiago a Puente Alto todos los días muerta de susto en el auto para venir acá porque tengo terror que me hagan por tener Cerrón Y ahora me estoy moviendo en metro, me da terror moverme en auto, me, me vengo en metro. ¿Y, y qué es acá? El, el, el problema está por todas partes, este país está desatado, está... De verdad, ayer veía como una ma madre, una mujer, con sus dos hijos... No, no, ya ya es invivible, por favor, que este señor Oye. Boric, nuestro presidente, haga algo, pero haga algo concreto. Lo que tengo que decir es que la delincuencia en este país está total y absolutamente descontrolada, nadie hace nada, no se puede salir a las calles, uno ya no puede salir con los niños a ninguna parte, las encerrona, mira, la gente no puede trabajar tranquila, nadie hace nada, aquí la responsabilidad del gobierno es asegurar la seguridad de cada uno de nosotros y mira cómo estamos. ¿Quién se hace responsable ahora del, del destrozo del, del local de una mujer de 91 años? ¿Cómo lo va a levantar? ¿Cómo es posible que nadie se haga cargo? que no venga acá el gobierno se hace cargo, ellos son los únicos que deben hacer responsable estar acá y pagar hasta el último peso de cada uno de los destrozos de este local. No una mujer de 91 años, que en este minuto está total y absolutamente descompensada con todo lo que ha pasado. Que lo único que le ha hecho esta comuna es ayudar, ayudar a la gente humilde, eh, regalarle los remedios a la gente pobre. Entonces la verdad que me parece, de verdad, esto ya es insostenible, o sea... ¿Qué es lo que pasa? Que nadie hace nada en este país. En vez, no hay ningún tipo de seguridad de nada, nada y absolutamente la gente no puede trabajar, no puede hacer nada. Entonces la verdad es que ya no tiene nombre. Como pudieron ver en el extracto anterior, la vecina Paulina, se encuentra absolutamente devastada tras observar los frutos del esfuerzo de su familia completamente destrozados por culpa de antisociales que no sienten empatía con nadie. En ese mismo sentido, es realmente desalentador que el gobierno de Gabriel Boric, quienes son los encargados de resguardar el orden público y la seguridad de los chilenos no se hayan anticipado a los graves hechos de violencia que ocurrirían durante el aniversario del 18 de octubre lo anterior enfurece aún más a la población dado que solo hace meses atrás Gabriel Boric repetía incesantemente que tenía la intención de desarmar a la población dejándolos a merced de los delincuentes que no dejarían de usar armas de fuego por lo tanto, sería de todo sentido lógico, que sea el mismo Gabriel Boric, quien se haga responsable por los daños provocados por delincuentes durante el 18 de octubre, ya que era el mismo, quien los avalaba y los respaldaba durante el año 2019 cuando aún era diputado, prometiendo incluso, un indulto a los supuestos presos de la revuelta.